Eduardo Rivera Pérez inició su segundo mandato como presidente municipal de Puebla sin cumplir las promesas que realizó durante su toma de protesta. La percepción de los hechos delictivos no disminuye y ya enfrenta litigios por sus primeras acciones de gobierno. El pasado 15 de octubre se comprometió a realizar 20 acciones en seguridad, economía, infraestructura y servicios públicos. Todo esto en los primeros 120 días. A tres meses de asumir el cargo, el Edil aseguró que habría más de 100 operativos para inhibir el robo en la zona de alta incidencia, coordinación con municipios vecinos y el gobierno estatal, así como un diagnóstico sobre la situación actual de inseguridad a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A la fecha, el atlas delictivo de la ciudad no es público y la encuesta nacional de seguridad urbana del INEGI exhibió que la percepción de inseguridad pasó del 68 al 81%, es decir, los capitalinos manifestaron vivir en un sitio inseguro. Con apenas 10 médicos y una meta de 2.000 personas afiliadas, el alcalde arrancó el a 11 de enero el programa Médico Contigo, que tiene como propósito dar consultas médicas a adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, no se ha informado el avance del programa, pues para los 120 días prometía 4.000 atenciones. Otra promesa incumplida es la puesta en marcha de 10 estancias infantiles que por falta de planeación jurídica será hasta marzo, cuando la Secretaría de Bienestar entregue los apoyos a las madres de los niños que asistirán a las guarderías. Durante su toma de protesta, el alcalde prometió una reinge del ayuntamiento para hacer eficiente el recurso público. Pero la austeridad no llegó muy lejos, ya que Eduardo Rivera percibe un salario de 99.998 pesos al mes, que representa 15.830 pesos más que su antecesora Claudia Rivera Vivanco, quien cobró en la última etapa de su gobierno 84.157 pesos con 20 centavos. Otra polémica fue el retiro de guardapiatones conocidos como volardos, sin importar protestas de colectivos, y de movilidad urbana. Además, suspendió las 100 nuevas bases a trabajadores otorgadas por la pasada administración. Además, a más de 100 días de iniciar su gobierno, el alcalde no ha cumplido con una de sus principales promesas de campaña, el reordenamiento de los vendedores ambulantes en el centro histórico de la ciudad, lo cual también fue su mayor crítica a la pasada administración. Rivera Pérez presume la liberación de vendedores de la plancha del Zócalo y el corredor 5 de mayo que se encuentra en rehabilitación. Sin embargo, los puestos permanecen desde las calles 4 y hasta la 12 Oriente Poniente, incluso en puntos donde antes no había ni uno. Aunque en las primeras semanas de su gobierno aseguró que agotaría el diálogo con los vendedores, la estrategia se ha centrado en usar a la policía municipal para inhibir la instalación en el corredor peatonal.